Bendiciones a todo el público cibernauta, en especial a todos los seguidores del canal oficial audiovisuales Apujarguarazo. En esta ocasión queremos saludar al pueblo histórico de Jatunzoras. Por la fecha conmemorativa de la fiesta patronal San Bartolomé, que se realiza del 17 al 26 de agosto, ya que hoy no se celebra debido a la pandemia. Por tal motivo, quiero resaltar un fragmento de su celebración en tradicional toro rimaiku, donde el cargonte, el obligado, después de la anticipa, visita la casa de los torullo para solicitar los toros que han de traer de sus comederos. Ahí brindan con el famoso chunco y la chicha de jora. También cantan toda la noche al compás del arpa y violín con canciones adecuadas al toro. Esta fiesta es muy hermosa donde yo lo viví y siempre lo recuerdo su quemadito. Añañao. Bueno, les invito a que disfruten. Salud. Père, il Presente, en esta hora con el señor de Poma y su esposa, el que, que me sí, que... Presentes señor, todos los familiares. El señor González y la señora Yalle, con sus músicos, y dan la alegría a nuestro pueblo a tus horas, con tradición. Siempre, cada año, damos la fe a nuestro. Patrón San Bartolo de las Horas. Y Y te casa hermano. lindo. De Estamos nuestra copita de trago, como de costumbre. También nuestra chiquita de. ¿Tienes de Claro, pues, papá. Mira, bien, gracias, vamos. ¿Sabes que compras callas? ¿Lo vemos? Bueno, con Salud, pues. Aquí, gracias eh, su cariño ¿De del, torio, de mi, bueno, del dueño, también de, del dueño del señor Manuel Gutiérrez, papá, papá, yo, tomo check, Toma no quería pantar, vamos a la verdad y le agradezco papás, los papás, los los arriba cohesión Sofía, ¡Papá, ahorita, ahorita! de mi nombre. Estoy cumpliendo la voluntad Chicha, mi esposa. <mots> no, no, no, no, no, no, la no, no, no, mi <mots> no, no, esposa, no, no, no, no, no, toma, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, ya, ya, ya,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 estaba. Pero ahora viejo, ya se puede. ¿Ya es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 Va a en directo ¡Viva en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 No sé por ay! ¡Ay! ¡Ay! Chela. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! chela, ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Gracias! Maris Arias, ¿Bueno? Gracias Education. Gracias. Un orgullo control, деньги, now, sí, Real, que Para nosotros Maris, Maris, Maris, Maris, Gracias Maris, Maris, mundo. Gracias, Maris, Maris, Maris, Maris, Maris, Maris, Gracias, Gracias. Maris, <sburones> Valorando las pero... costumbres. Malo. Valorando nuestras costumbres y nuestro pueblo Hatunsoras, La fiesta más grande inolvidable de nuestros antepasados. Los... Claro, y que los jóvenes sigan. De los jóvenes, hoy y de ayer, siempre adelante. Así es, gracias. ¡Gracias! Salud, salud, gracias. Salud. Estamos en turno en... en... ¿Sí? sí. ah, Para... es desde... tienen... de Imercoy. <má> Como siempre, aquí, eh, profesor Ciro, aquí, es la una, un de peros, eh, a la familia, eh, tierra día real. Gracias a Talmita, me pues, recuerdas, papá, me pues, recuerdo, gracias en nuestro mil de casa, recibiéndoles pues en todo y marico, recibiéndoles con corazón a toda la familia, con ¿no? potier y de corazón y con orgullo, bueno. Estará pues el encuentro de nuestros pueblos bravos, de, de Apu Payaja, y Pampa, de Pampa y Totora Pata. Son los bravitos que vendrán, son coneros, representantes, netos de nuestro pueblo de Soras. Orgullo. Salud, no. sé aquí. De... Salud de... A la señora hasta ah, el <tose> final hasta el final hasta el final hasta el el el no, a veces también va a ¿Así se toman soras? Claro, así se toman soras. Las soreñas toman así. Ella es soreña, pero. Claro. Aunque es pujiana, es soreña. ¡Claro! Yo soy de las humanos. Claro, es soreña, pero es ayacuchana. Pero es ¡Ayacuchana! ¡Claro! ¿De corazón? De corazón, que de alma. Sí, ¡Claro! Así es. ¡Gracias! ¡Gracias! Let's <laughs> go! Pasando 3-4 de la mañana amaneciendo, pues, Toro de Mike. Gracias a la señora familia, a la familia Gutiérrez Llane, con bastante cariño, recibiendo en nuestro humilde casa, con mi esposa Marisa Arias. Ya que estamos. Gracias a Guajacuru, gracias a las pistas. Esta es una amanecida. Es una costumbre muy tremenda. Gracias, madre, gracias. ¿Cómo se siente esta noche usted? Yo me siento muy alegre y feliz porque verdaderamente esta es costumbre de Toro de Bailey. Y como dueño del Toro, me siento muy alegre y feliz al recepcionar a encontrarme juntamente con la familia de con todos músicos y estaremos ya viendo el día 26 con nuestros animales humildes ya apu payaja de doctora Pata y Jelicio y Pachapata todo con cariño gracias ellos nos, darán que, nos harán quedar bien Nosotros y agradecerlo a toda la familia y agradecerle al señor San Bartolomé que nos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 Yeah. <laughs> I'm Que vaya a de pampa de pascha pata. Así es, mamá. Así es. ¿Qué más puedo decir, Nuestros bravos, hermano. Hermano María y papi. ¿Tú sabes, Lugato? Acá estamos. Aquí estamos. Ya hay noche, mamá. hay una mar. Pacha. Ya hay pampa. Los toros tienen que llegar. A de de a persona. Ya gané yo acuábamos ni Nicolás Barla ahora que no A ¿no? Ahora son castros, Ahora son castas son Gracias. Pero yo, con mi colorito, es los colores. No son colores. No todos los aros son colores. No todos los aros son Estos que ustedes traen. Es costumbre muy lindo. Que me dedico yo con nuestro pueblo. Qué rico. La fiesta de Joñana y Pampo. De Joñana y Pampo. Ya ¡No seamos viejos! ¡No vale, ah! ¡Yaga, diaraga! ¡No!